Bienvenidos a este nuevo vídeo sobre los 7 caminos que mejor se van a adaptar a tu perfil profesional como Data Scientist. El término es bastante genérico, pero vamos a tratar aquí de resumir y reducir, digamos, las 7 posibilidades o las 7 especialidades de esta profesión. Quédate conmigo y descubre cuáles son. Muy bien, el primer camino sería la visualización. Si te gusta contar historias en base a los datos y resumir tablas complejas de multitud de datos en unos gráficos sencillos y fáciles de explicar, este podría ser tu camino. El primer paso para formarte como experto en visualización podría ser entrando en una web de este estilo donde alberguen una serie de bases de datos, en este caso es la del gobierno de Estados Unidos, y entrando en las bases de datos puedes elegir la que más te guste a ti. Estamos viendo que esa de crímenes pues, tiene pinta de ser muy morbosa. Vemos que sucede en Los Ángeles y tenemos una serie de archivos que descargar para luego nosotros ir machacando los datos. El camino 2. Ingeniero de datos. Si lo que a ti realmente te gusta es las soluciones y algo que pueda, un sistema de, que pueda emplear cualquier otro usuario. Para resolver algún problema pues este sería el camino más apropiado. Una manera de comenzar a especializarse en este camino sería entrando en la web que vemos en pantalla, por ejemplo existen otro tipo de webs y dentro de las soluciones vemos que hay una serie de bases de datos igualmente. Podemos entrar en la que más nos apetezca y ver qué serie de archivos nos propone. Ahí son aplicaciones para rastrear por ejemplo el, las emisiones de carbono y vemos que entra en, el, en la base de datos de Github, donde nos va a mostrar un poco la interfaz, cómo descargar datos y demás. Ahí podríamos seguir machacando los datos a nuestro antojo y perfeccionando este tipo de aplicaciones. El tercer camino es quizás un poquito el más técnico, que sería el de programador de datos enfocado realmente, aunque a, todos a, terminan haciendo algo, unas fases muy parecidas, este se enfocaría en crear o construir data products. Vemos que habría que seguir en la misma página de Github donde se aloja un montón de código de libre acceso y cada uno pues empezar a colaborar con otros usuarios o programadores y crear tus nuevos data products. Esto es si realmente te gusta toda la programación o vienes de un perfil un poquito más técnico o de informática de datos. El cuarto camino sería el del machine learning y todas esas herramientas predictivas donde podemos nosotros crear pues, redes neuronales y todo el tema de la inteligencia artificial. Podrías dar los primeros pasos en webs de este estilo de Kegel donde se aloja un montón de información, de programación, de modelos, de códigos, de todo tipo, y podríamos entrar a buscar algún tipo de predicción, tipo de Random Forest. Entramos ahí en código, buscamos el que más nos guste, por ejemplo con Python, vemos que hay multitud de opciones y pinchando en cualquiera de ellas, pues podemos ver que lo que nos muestra es, aparte de todo lo que puede hacer ese código, nos muestra una base de datos, una serie de inputs que podemos descargar con facilidad. El quinto camino sería más apropiado para gente que venga de trabajos colaborativos o entornos de trabajo grupales. Si te gusta coordinar de manera sólida los grupos y tomar una serie de decisiones grupales en base a los datos podrías dar tus primeros pasos entrando en webs como la que vemos en pantalla, donde se propone como una especie de voluntariado para trabajar como en comunidad con otros data scientists y vemos ahí una serie de personas que bueno, pues ya están trabajando allí como voluntarios y es muy fácil. Con darle ahí a aplicar, nosotros metemos nuestros datos y empezaríamos a colaborar con otros entornos de trabajo. El sexto camino sería el de educación. Y es un tema realmente interesante porque ahora hace mucha falta, ya que todas las empresas a partir de este año, incluso el próximo, leí que el 80% de las pymes iban a requerir a alguien experto en, en manejo de datos, pues es un perfil muy interesante, alguien que ya sepa de esto y que pueda explicar sus conocimientos o elaborar una serie de, de guías o pautas o patrones a seguir en el estudio. La web más famosa para esto podría ser Udemy, donde es muy fácil entrar como tanto como estudiante como profesor, y simplemente pues darle a crearte un perfil para poder dar clase con ellos y empezar a generar todo tu, tu material de trabajo. El último camino posible sería el de investigador. Si realmente tu perfil se ajusta a alguien que quiera descubrir nuevos límites o investigar y centrarse en todos los... crear nuevos algoritmos o crear nuevos patrones de, de aprendizaje inteligente, esta sería tu rama, pero es verdad que para acceder a esto tendrías que optar por la vía académica y pertenecer a algún programa o de doctorado o de investigación en universidades. No es tan fácil de acceder o de especializarse como en el resto de casos, pero es igualmente posible. Y por último, como bonus track, tenemos el perfil unicornio. Este perfil que parece ser que es el que buscan todas las empresas, alguien que maneje realmente todas las artes, ¿no? que sea experto en todas las especialidades. Y eso es realmente difícil, porque si quieres destacar en una de ellas, será mejor que te enfoques en los caminos dándolas los pasos primeros pasos que hemos indicado en este vídeo, porque el que quiera manejar todo y abarcar todo va a poder apretar muy poquito. Así que bueno, aunque las empresas insistan en buscar unos perfiles realmente potentes en todas las áreas, la realidad es que tendremos que elegir qué camino se adapta más a nuestro perfil, donde más potencial podremos desarrollar, y a tope con ello. Nos vemos en próximos vídeos.